Estamos aquí probando el sonido Bueno, déjenme un momento Para toda la gente que está ahí Antes de que arranquemos Estamos acabando de ajustar Un poquitico el sonido Para todos ustedes Bueno, vamos a ver entonces Ok Bueno, vamos a ver si ahí Michel me escucha no, te ¿No me escuchas? Bueno, vamos a ver. Regálame un momento a ver cómo nos escuchan ahí. Para la gente que se está conectando, un super saludo y qué bueno tenernos aquí en Academia Obseguros. Vamos a ajustar un par de cositas adicionales. Danos dos minutos y ya vamos a arrancar con Michelle Parra y todo el tema de transformación digital, ¿ok? Bueno, regálame un segundo. Perfecto, bueno, vamos a ver. Michel, ¿me escuchas ahí? Hola, hola, Michel, ¿me escuchas? Sí, ya. Listo, perfecto. perfecto. Bueno, ahora sí. Bienvenido, don Michel. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, muchas gracias. Corriendo el jueves. <risa> perfecto, sí, señor, así es. Bueno, y mientras la gente se va conectando ahí. Michel, vamos a darles un par de minuticos para que toda la gente se vaya conectando y podamos arrancar con el tema que tú nos vas a enseñar el día Perfecto. de hoy, ¿verdad? Con transformación digital. Sí, señor, así es. ¿Y por qué arrancaste con el tema? O sea, por, ¿cómo llegaste al tema de la transformación digital? Bueno, digamos que la transformación digital como tal se, se, se empieza a evidenciar en la medida en que la tecnología va expandiéndose sí. a todas las áreas del conocimiento Ajá. y en la medida que va entrando en los diferentes procesos de las empresas, así es. tanto de producto como de servicio entonces de alguna manera eh, eh, va tornando valor porque al principio todo se fundamentaba en, en tener tecnología, en comprar un software, en comprar equipos, en comprar dispositivos pero eso de una manera desarticulada y desorganizada y no planeada, sí. y entonces cuando empiezan a surgir los problemas es que ya la gente se empieza a dar cuenta que realmente hay que hacer una transformación digital, Ajá. que es un proceso de mejora continua y planear toda esa implementación, entonces de esa manera llegamos a lo que es la transformación digital eh, abordada desde casi 12 años de experiencia en la, en la parte tecnológica. Perfecto, Michel. Bueno, yo creo que la gente que se va conectando ahí, por favor, eh, regálenos sus manitos arriba, corazones, y por favor, escríbanos, es súper importante, para saber que nos están escuchando bien, Total, ¿verdad? Total, perfecto, sí. Así es, para la gente que se va, está conectando, eh, bueno, un hola por ahí, veo a Paola hablando conectada, Luisa, Fernando Montes David, Michel, bueno, qué bueno que están por ahí, un saludo súper especial, de todo el equipo de Academia Seguros con nuestro invitado el día de hoy eh, pues él se llama Michel Barra pero ya vamos a entrar en materia un poco más allá de lo que él hace y digamos que por qué está sentado el día de hoy aquí con nosotros y sobre todo con todos ustedes los, ex, los profesionales y los agentes de seguros de toda Latinoamérica para la gente que está en México, nos está viendo desde Perú nos está viendo desde Panamá eh, un saludo muy muy muy especial de verdad y qué bueno que se estén conectando ahí. Bueno, veo que la gente se empezó a, recién a conectar y para ser un poco más eh, precisos en términos de tiempo y ser respetuosos con la gente que ya está aquí, pues vamos a arrancar de una vez. Bueno, buenas tardes, Miche. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Un muy, saludo para todos. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Buenas tardes, señores y señoras de Academia Subseguros. Este es un espacio... Eh, exclusivo para profesionales de seguros. Bueno, exclusivo no, y también hay gente que eh, digamos que está en otras áreas de conocimiento, también digamos que hoy con el tema de transformación digital, pues puede estar viéndonos, ¿verdad? Eh, claro sí. Acá en Subseguros es un espacio eh, eh, efectivamente que hemos construido desde Subseguros el software para profesionales de seguros en Latinoamérica, para que todos ustedes aprendan con expertos, en este caso como Michel, eh, a llevar a sus negocios a otro nivel. No solamente que tengan el mejor software eh, que puede existir para los profesionales de seguros, que es SoftSeguros, sino que también, eh, pues digamos que indaguen y, y exploren un poco más las temáticas eh, transversales a sus negocios. Temas de ventas, temas de transformación digital, temas de trabajo en equipo. Aquí hemos tenido muy, muy buenos expertos y es una alegría y un honor estar contigo el día Muchísimas de hoy. Muchísimas gracias. Muchas. Qué bueno compartir este espacio con ustedes y qué bueno sobre todo que hayan empresas de la región como SoftSeguros. Eh, que está básicamente pro, propiciando estos espacios de generación es. de conocimiento y de transformación realmente para todos. Ustedes están viendo atrás, regularmente tenemos un televisor, ¿cierto? Hoy decidimos cambiar, esto se transformó también así, haciendo honor, eh, digamos que al título y a la temática que tenemos el día de hoy, se transformó en un tablero. ¿Por qué en un tablero, eh, Miche? Bueno, digamos que, eh, ¿qué ha pasado con el desarrollo tecnológico y con la transformación digital en el mundo? Y es que uh -huh. básicamente casi todos los procesos se han vuelto muy digitales. Eh, y hay que tener algo claro. Eh, Voy a correr un poquito más gente, para que la gente los vea mejor. Todas las personas no están adaptadas para esta transformación digital. En este momento hay estadísticas eh, poblacionales mundiales que más o menos el 50% de la población mundial está en, está en una generación millennial. Y esa generación es una generación que básicamente ha, ha, ha, ha, ha, ha estado en, en el proceso de desarrollo tecnológico y por lo, por lo tanto entiende la tecnología. Ajá. Pero hay un porcentaje también muy grande que no entiende la tecnología, que no nació con ella. Y creo que esta manera de explicar con un tablero, a pesar de que estamos hablando de transformación digital, que deberíamos estar con elementos tecnológicos, nos devuelve como unos pasos atrás para que la gente también comprenda eh, de una manera tradicional eh, y, y digamos rápida y dinámica que ha funcionado durante muchos años, porque hasta en las universidades y en los colegios y en muchos sitios todavía seguimos eh, utilizando estas herramientas. Eh, a, hablando sobre transformación digital pues nos van a ayudar a comprender un poco mejor y a que no seamos tan excluyentes con ese tipo de personas que de pronto no entienden muy bien la, la parte tecnológica, que no nacieron en ese gremio y que realmente los tenemos que tener presentes porque son gerentes de empresas, son dueños de empresas, son eh, trabajan en juntas directivas, trabajan en la parte operativa de las empresas, es decir, están en todas las áreas y son responsables de que una empresa funcione. Y si esas personas no están adaptadas a la transformación digital, pues básicamente vamos a hacer que fracase cualquier tecnología. Yo creo que he un tema muy importante, Michel, que es el tema de los nativos digitales y los que no son nativos digitales, ¿cierto? Hay una brecha bien marcada, es una brecha generacional que exactamente vincula a las personas que están de un tiempo para acá o de un tiempo para atrás eh, directamente con la tecnología y cómo se vinculan y cómo digamos que cómo adaptan eh, eso a su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces es muy importante que todos ustedes y sobre todo los profesionales, los gerentes, esto va, digamos que eh, dirigido básicamente para los gerentes que son generalmente personas entre 45 o un poco, un poco más, más de años, exacto, más adelante, pues efectivamente abran sus oídos, abran sus cabezas, porque vamos a tocar un tema muy, muy, muy, muy importante que efectivamente yo sé que ustedes tienen ahí en el radar, pero a tratar de entenderlo un poco mejor con un profesional como lo es Mitchell Park. Bueno, Michel, eh, antes de que pasemos, digamos que a, a todo el tema de, de ya la explicación y, y empezamos a dibujar un poco más el, el, el esquema, eh, cuéntame un poquito, ¿tú por qué llegaste a este mundo de, de, de la consultoría, de la docencia? ¿Por qué estás trabajando hoy como profesional en temas de transformación digital y en otras áreas? Bueno, digamos que nace todo de de, de un afán por conocer la tecnología. Eh, yo soy de una generación del 85 en donde básicamente yo también. Eh, estamos muy conectados, nos tocó todo el proceso de cambio desde que nacieron los primeros computadores básicamente hasta lo que hay hoy en día eh, y adicionalmente pues estudié una carrera de ingeniería de sistemas relacionada con, con, con toda la tecnología y, y de alguna manera uno se da cuenta que, que la tecnología como tal no es útil sola, mirándola como una unidad sola, hay que Ajá. hacer un proceso de integración y de que las personas que la van a usar, porque al fin y al cabo sí. la tecnología puede ayudarnos y, y puede ser muy autónoma en muchos casos, sí. ¿sí? pero eh, siempre requiere un tema de, de intervención humana, y si esa intervención humana no está eh, capacitada, formada y entiende el porqué de esa situación, pues básicamente va a fracasar. Por supuesto. Entonces, implementar tecnología por querer estar a la vanguardia es el primer error que uno comete y, lo, y el primer error que, que se pierde. Es típico, todo uh -huh. el mundo lo hace. Compran tecnología porque quieren estar a la vanguardia, porque salió algo muy nuevo. Pero realmente no entendemos el trasfondo de esa tecnología, entonces tenemos que enfocarnos más en comprender ese trasfondo que, y, eh, y obviamente en cómo lo vamos a implementar, cómo la gente lo va a utilizar, más que de pronto en, en, en el fin de la tecnología en sí. Simplemente la herramienta o, o comprar el equipo porque es un equipo muy bonito, muy costoso, que es lo último, o simplemente el, el software que me recomendaron porque en una empresa gigante lo están ¿Lo usando, entonces quizás a mí también puedo usar, ¿cierto? Digamos que esos errores se han cometido y sí, uno los conoce mucho y quizás, bueno, a veces eso significa un, no solamente dolores de cabeza, sino también dolores en términos eh, financieros. Realmente todo eso porque la sí. la, la, la, el, el factor económico en la tecnología es alto costo. Realmente, uh -huh. si vamos a mirar, el, el costo es alto, pero pues el, el alcance que puede llegar a tener un, una transformación digital en una empresa puede ser demasiado grande. Hay empresas que han tecnificado sus áreas de producción y sus áreas contables y administrativas a un nivel en donde requieren una intervención muy mínima y tienen unos niveles de seguridad de información y Por de supuesto. velocidad de información muy altos. Entonces creo que haciendo una transformación digital realmente es donde vamos a poder implementar tecnología en una empresa o en un modelo de negocio o para una persona de una manera muy eficaz, muy rápida y, y que solucione los problemas y nos ayude, que realmente la tecnología está ahí Así es. Bueno, y un saludo muy especial para el señor Javier Enrique Santa eh, Granados, que se acaba de conectar, nos está saludando qué ahí. Qué bueno, un bueno, saludo muy especial. Hola para ti y qué bueno. Alejandro Michel Sánchez, que también está ahí conectado. Perfecto. Eh, Miguel, eh, Miguel Acero, Felipe Cañó, que se acaba también de conectar. Perfecto. Qué bueno que ustedes están ahí súper conectados con este tema de transformación digital. Y por favor, los que se están conectando, compartan esto. Si lo están viendo a través de Facebook o si lo están viendo a través de nuestro sitio web, pues no hay lío. Pero compartan esta información porque es útil en la medida que se comparte y que, y que se vuelve, digamos, que de, de un uso más, ¿cierto? más cotidiano y más de todo. Bueno, señores, entonces, para pasar, digamos, que ya al tablero, ¿cuál es la, más o menos la temática que vamos a ver el día de hoy, eh, mich Bueno, digamos que vamos Ajá. a empezar con una definición eh, inicial de lo que es la transformación digital. ¿Sí? Vamos a hablar de, de las tres partes fundamentales de la transformación digital okay, y de ahí bien. nos vamos a desplegar de una manera muy práctica y ágil buscando que que toda la información que aquí vamos a brindarle de parte de Mitchell Parra y de Seguros sea una información muy útil para ustedes eh, como asesores y como eh, corredores de, de la parte de seguros, eh, en donde les pueda facilitar sus procesos de transformación digital internamente, donde les permita tomar decisiones en cuanto a la tecnología. Eh, entonces son una serie de tips que vienen después de definir y de marcar que es la transformación digital y de mirar qué está haciendo el gobierno, porque hay, a, a pesar de que nosotros... Eh, somos privados, sí. eh, pues estamos bajo una figura gubernamental que es Colombia y, y básicamente el país también está haciendo unos pines tratando de, de disminuir esa brecha eh, digital que hay entre todos los ciudadanos y que obviamente eso, va, eso, eso repercute en desarrollo, en desarrollo para sus actividades comerciales, desarrollo para eh, su parte de comunicaciones, para tener fortalecimiento de la información en tiempo real, que pues son elementos que seguros como tal está abordando de una manera muy directa. Hay un ejemplo muy interesante que Michel yo creo que nos comparta a final, al final de la, de la, digamos que de la sesión, eh, y es con un cliente, bueno no vamos a decir el cliente, pero sí fue en, en, en Ciudad de Panamá con un cliente muy importante, de, de, digamos que de un sector de la economía distinto al tema de seguros, eh, pero fue un, un caso muy especial, muy bonito, que evidencia exactamente la importancia de la transformación digital y de, la, de, digamos que de asociar eh, todos nuestros procesos al tema digital y al tema de tecnología ¿cierto? no solamente eh, significa software o herramientas no. también digamos que es un, una metodología claro que sí, bueno, hay un saludo muy especial para Jonathan Álvarez Francisco Miguel Amezcua Juliet Duque qué bueno que bueno que estén aquí compartiendo con nosotros Juliet Duque, Luisa Fernanda Gudel me, me imagino que es Luisa Fernanda Agudelo Luisa F. Gudelo qué bueno que están allí Súper chévere tenerlos conectados a todos. Y bueno, ustedes, toda la gente que se registró y que están aquí conectados, porque vamos a premiar no solamente a los que se conectaron, sino que están aquí, eh, bueno, que se registraron previamente al evento, sino que están conectados hoy en vivo, hoy en vivo, jueves 26 eh, de julio. Eh, vamos a, digamos que a, a rifar algo muy especial, una consultoría de una hora. Claro que sí. Una consultoría de una hora personalizada con Michel, previo a esto. Entonces, estén súper pendientes a todo lo que vamos a explicar, porque quizás vamos a, a manejar una dinámica distinta para rifar en vivo y en directo a través de Academia Subsegur. Bueno, Michelle, ahora sí, todo tuyo el tablero. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Aquí iniciamos está. entonces el proceso. Básicamente eh, vamos a contextualizar qué es la transformación digital y cuáles son como esos elementos principales que de alguna manera están... Eh, generando, tanto desde, la, desde lo público y desde lo privado, ese crecimiento y desarrollo tecnológico. ¿Y cuál es el, la brecha como tal en donde se identifica que la transformación digital es un proceso importante? Porque antes todo estaba marcado simplemente en tecnificar, en alfabetizar digitalmente, que era el término que se utilizaba hace más o menos unos 10 años, sí. que era alfabetización tecnológica o digital, que básicamente buscaba implementar soluciones tecnológicas a cualquier nivel en las empresas. Y muchas empresas iniciaron desesperadamente este proceso, cosa que fue un error y uh -huh. se dieron cuenta hace unos cuatro o cinco años eh, en donde muchas empresas eh, tenían cinco, seis, siete, diez sistemas de información diferentes, no tenían la, la información centralizada y unificada, eh, tenían que hacer unos procesos manuales para pasar la información y sufrían problemas de alteración, etcétera. Creo que esto para el sector de seguros aplica muchísimo porque uh -huh. sé que manejan volúmenes de información por cada cliente, tanto documental... Eh, como información importante para labores comerciales posteriores, para tema de comunicaciones, para tema de servicio al cliente. Cada cliente y cada póliza de seguro vendida, eso exige una cantidad de documentación y de procesos alrededor que ni te imaginas. Exactamente. Es una cantidad de, entonces, de información. Entonces, allí es donde radica el éxito de una transformación digital, no Ajá. de implementar software eh, y, de, y de implementar tecnología desmesuradamente y, y, y buscando como como ser los pioneros en temas de tecnología, porque realmente ese no es el objetivo. Muchas veces incluso con una, con una solución utilizando Excel, utilizando Word, dependiendo obviamente de los presupuestos de los clientes y demás, es una solución que puede llegar a ser viable hasta cierto punto, eh, como un proceso digital, ¿sí? y que son herramientas que tenemos muy económicas, muy a la mano, eh, y que obviamente los modelos de negocio han cambiado. Entonces eso ayuda a que básicamente adquirir un software hace 10 años costaba una cantidad de dinero muy grande, eh, los procesos de soporte eran complejos los procesos de mejora de ese software eran complejos ahorita ya eh, con todo este boom de la transformación digital, de la computación en la nube estamos ya teniendo una facilidad muy alta en cuanto a adquirir software usted paga, usted paga simplemente por usar un servicio un y servicio, ya tiene su solución de software le dan, le dan soporte, 24. caso de soft seguros eh, y efectivamente digamos que tú, usted tiene toda su información a la mano disponible y pues con toda la seguridad del caso exactamente, Ajá. entonces esos elementos son los que hacen que realmente la, la transformación digital sea efectiva, ¿cierto? Entonces, vamos a, a enmascarar y a devolvernos un poco de lo que es la transformación digital. Nace del término alfabetización digital que se dio hace más o menos unos 10 o 12 años. Eh, arrancó todo el mundo en la dinámica de adquirir tecnología eh, y se empezaron a identificar esa serie de problemas en donde la gente decía, venga, no, esto hay que ponerle un orden, esto tiene que ser un proceso, esto no puede ser, no puede ser algo, digamos, de manera desorganizada, eh, Debería haber un profesional. Muchas veces la gente toma decisiones en cuanto a adquirir software, en cuanto a comprar tecnología, eh, simplemente por, una, por, por un comercial en televisión o simplemente por algo eh, que vio en algún lado. Uh -huh. La idea es tener una asesoría personalizada, si realmente esa herramienta es útil para mi negocio. Todos tenemos negocios muy diferentes. Y es súper importante eh, una cosa. Mire, eh, digamos que de la mano con eso, que uno le den la, la, la, la, la, la posibilidad de probar y conocer y de pronto ahondar un poco más en lo que va a comprar exactamente Day, exactamente eso es un proceso que es vital eh, y que obviamente de alguna manera eso va a ayudar a que uno comprenda muy bien qué herramienta o qué elemento digital va a utilizar eh, entonces si pueden hacer dentro de su dentro de sus procesos diarios y adquisición de tecnología si pueden probar la herramienta si pueden probar la solución tecnológica sea la que sea eso es un valor agregado muy grande porque van a tener la posibilidad de, de definir si ese software realmente es bueno para ustedes o si ese ese elemento tecnológico. Sí. Ah, aquí hablamos de tecnología, hablamos tanto de elementos de software como de, de, de, de la parte de hardware. Ajá. Computadores, servidores, celulares, cualquier elemento digital eh, que, que sea un dispositivo, que sea un elemento que permita conectarse con tecnología. Entonces, eh, la primera la primer fase, entonces, estamos hablando que se dio por esa alfabetización digital eh, el gobierno saca un cierto lineamiento, de hecho es una invitación también para que revisen, eh, el Mintic saca un programa que se llama Ciudadano Digital, uh -huh. eh, es un modelo educativo gratuito, se pueden conectar, se pueden crear su cuenta como Ciudadano Digital, tanto si son empresas como personas naturales, sí. eh, y pueden hacer un proceso de formación eh, en donde les van a enseñar a través de ciertos elementos como temas de comunicación en redes sociales, como tema de uso de ciertas herramientas básicas como correo electrónico y otras más que... A pesar de que a nosotros nos sea muy familiar y muy simple eso, hay que tener claro que hay gente que no conoce y que no la sabe utilizar. Y esa, esas, esas personas pueden llegar a ser un, unos puntos muy débiles en la cadena de una transformación digital. Y sobre todo hablando en términos de, de una organización o una empresa. ¿verdad? Exactamente. Allí donde. Son... Digamos que a título personal hay ciertos riesgos, pero a... Digamos que a nivel de empresa el riesgo... Es, se mucho, más grande, es mucho más grande, porque cuando ustedes suena una inversión en, un de, en, una, en una tecnología como tal, eh, dentro de una organización, eh, y uno de los, los eslabones que está utilizando esa herramienta, no está, eh, digamos, capacitado, ni, ni es consciente de la importancia del uso de esa herramienta, ni sabe cómo usarla, eh, puede básicamente dañar todo el, toda la funcionalidad de ese software allí. Y, y eso, pues, digamos, en términos de tiempo y en términos económicos y en términos de procesos, se vuelve un desastre para cualquier empresa. Se me ocurre una pregunta ahí eh, con relación a lo que estás tocando, michelle Yo sé que de pronto ustedes allá, que están en, en sus oficinas o donde quieren que estén conectados con la Academia de Seguros, les ha pasado o conocen un caso particular. Eh, a veces, cuando las organizaciones deciden adoptar ciertas herramientas, procesos, metodologías o tecnología ya hablando de software, eh, hay ciertos eslabones, elementos o personas que deciden decir, yo no voy a asumir esa herramienta yo lo he hecho así por 5, por 10, por 15 años me funciona, me funciona y yo no le voy a eso ¿Cómo trabajar desde la transformación digital ese tipo de procesos o ese tipo de, digamos que, de, de cuellos de botella? Ok, aquí digamos que se sale uno de un poco del foco de lo que es la tecnología. Aquí uh -huh. ya se vuelve un tema más de relaciones uh -huh. y de comprender cómo esa persona está interpretando esa solución tecnológica. Eh, y de qué métodos nosotros buscamos para realmente enseñarle y mostrarle la importancia. Pues ojalá hubiera una fórmula, esto no existe una fórmula como tal probada. Creo que es, es, es vital tener ese, eh, ese acercamiento humano con ese individuo y poder mostrarle a él de una manera muy, muy personal y muy directa, cómo con esa herramienta él se va a beneficiar en sus tiempos, cómo se va a beneficiar en su flujo de trabajo, porque si a un empleado se le muestra o a un colaborador dentro de una empresa se le muestra una herramienta, qué? el por qué está ocurriendo eso y a él lo va a beneficiar, no lo va a impactar negativamente, pues de esa manera esa persona se puede sumar a esa cadena y, y puede dejar de ser ese, ese cuello de botella y puede ser realmente algo que encadene. Entonces, Entonces aquí... es como tenerlos en cuenta, exacto, ¿sí? realmente eh, Deben ser partícipes. El problema muchas veces con las implementaciones de tecnología en las empresas es que básicamente el gerente y, el, y la persona encargada de TI toma Ajá. la decisión de adquirir un software sin consultarle a ninguno de sus colaboradores y llegan de un día para otro a decir, es que así van a empezar a trabajar de hoy en día. Y aquí en adelante, y A eso y eso es y realmente hacer eso es un error muy grande, porque esas personas pueden ser causales de que ese software sea un fracaso. Entonces, ustedes como, como, como personas que hagan implementaciones tecnológicas o como personas que estén eh, utilizando esas herramientas, tienen que entender que es importantísimo, porque si una herramienta de esas fracasa, fracasa toda la cadena de producción de una empresa. Uh -huh. Desde el momento en que un servicio o un producto se está elaborando, hasta el momento en que llegan manos del cliente. Yo creo que es momento, se llega el momento de dar el ejemplo que, que, que estábamos esperando por al final, pero yo creo que es en este momento donde se, se abre la brecha para, para poderlo, a, hacemos un paréntesis y vamos a contar este ejemplo de la vía real sin dar el nombre del cliente. Exactamente, Eso es, bueno, el ejemplo es bastante curioso, eh, ocurre en la ciudad de Panamá, eh, en donde una empresa bastante grande eh, solicita eh, un proceso de transformación digital, eh, y básicamente trabaja se hacen domicilios, podemos decir que sí. Sí, uno de los puntos, ellos son domicilios Ajá. muy grandes, entonces eh, eh, ellos tenían su sistema de información implementado y funcionando con ciertas falencias tecnológicas en cuanto a que no era muy estable, se caía regularmente, pero estaban buscando obviamente garantizar como que esa operación fuera 7x24 y no tuvieran dificultades. Okay. Pero pues el presidente de la compañía, un señor ya de 60 años, eh, pues no tenía conocimiento tecnológico, no le veía mucha importancia a la tecnología y No a pesar le de, copiaba el tema ¿no? Realmente no le prestaba atención a, a la situación entonces, eh, digamos para uno como profesional en el ATI es muy frustrante encontrarse ese tipo de casos y uno allí tiene que recurrir a elementos como la creatividad para, para tratar de, de, de mostrarle la importancia de eso ya habíamos tenido unas cuatro reuniones de junta directiva mostrando que qué era lo que pasaba y la importancia y un modelo de costos, o sea, se buscó desde la parte técnica y desde la parte financiera modelar algo que realmente le sirviera a él, pero el problema no era ni financiero ni el problema era eh, de modelo, sino que el problema era que él entendiera realmente la importancia de eso. Okay. En la cuarta reunión de junta directiva, eh, a eso más o menos de las 5 de la tarde, se acerca uno de los empleados, toca la puerta, eh, interrumpe la reunión y dice, venga, tenemos un problema con, con unas caídas, eh, de domicilio, la plataforma de domicilio está presentando fallas eh, yo aprovecho y les digo sí, pues es, esta es la evidencia de que está ocurriendo una falla en el sistema no, ya estamos trabajando en eso pero se me ocurre de esas ideas disparatadas y locas, de salir un momento eh, irme para el centro de datos que tenían ellos, o sea, un pequeño data center y desconectar el cable de internet de toda la planta de producción es decir, iba a, iba a dejar la empresa sin sistema de información sin absolutamente nada salí un poco arriesgado, lo hice, desconecté y entré a la sala de juntas nuevamente. Seguimos hablando y en cuestión de minutos empezaron a llegar llamadas al gerente de la empresa, que la operación estaba parada, que no habían domicilios, que el sistema estaba caído, que el sistema post en los puntos de venta también estaba fallando. Uh -huh. eh, y, y pues eh, eh, ya el presidente viendo la, la, la situación me pregunta, venga, ¿y entonces qué, qué pasa? Y yo se me ocurre decirle, ahora sí entiende la importancia de la tecnología en esta empresa. Ajá. Uh -huh. Básicamente era la operación, o sea, sin la tecnología esa empresa no podía operar Y no operar significa no tener ingresos, no cubrir costos Bueno, creo que aquí ya todos somos profesionales generales y sabemos qué implicaciones tiene. Y tienen. el presidente no había visto, no había mencionado la importancia real que tenía la tecnología Exactamente, okay. a partir de ese momento esa persona comprendió que la tecnología era un elemento fundamental Y de ahí en adelante, básicamente él autorizó cualquier cantidad de presupuesto que se requiriera para hacer eso entonces, mire cómo buscando atrás de la creatividad, obviamente esto es un caso eh, extremo, que, que extremo, extremo y arriesgado que se decide hacer, pero, pero creo que fue la única manera en, en esas cuatro reuniones que, que tuvimos de poder mostrarle a él la importancia de eso y que él la entendiera. Eh, digamos que por suerte logró salir muy bien el proceso. La idea es que obviamente los profesionales de TI también estén eh, buscando ese tipo de procesos. Aquí es donde la transformación digital se sale de lo que es lo digital. Y se vuelve un tema de relaciones humanas. ¿sí? Aquí eh, es, es como el elemento eh, humano de toda la transformación digital. ¿sí? Buscar cómo articular humanos que operen eh, un, una tecnología para que esa tecnología realmente funcione y cumpla sus objetivos. Entonces Ajá. tenemos que ponerle mucho cuidado al elemento humano. Se vuelve vital. Si ustedes compran un software pero no lo usan, no hicieron nada. O lo usan mal, tampoco hicieron nada. Es un elemento importante, entonces por eso es importante hacer capacitaciones, por eso es muy importante eh, cerciorarse de todas las funcionalidades del software, de explorarlo, de conocerlo a nivel de detalle y de que si uno está tomando la decisión eh, en, una, en el caso de una corporación o de una empresa muy grande, pues tenga en cuenta absolutamente a todos sus colaboradores y empleados que van a estar usando el software porque si no esto va a fracasar. ¿sí? Entonces ese es como eh, el, el resumen... Eh, y, y, el, y el mensaje a través de esta historia. Ajá. Bueno, aprovechamos en este momento para saludar a Oscar Pineda que está ahí conectado con nosotros. Eh, veo nuevamente a Jonathan Sandoval, Juliana Muriel Montes, qué rico que estén por aquí. Eh, bueno, y aprovecho para decirles que si nos escuchan bien, si se está, eh, digamos que viendo bien la imagen, por favor, cuéntenos ahí qué tal les ha parecido. Por favor, preguntas. O sea, es un, es un tema muy interesante y yo sé que a todos nos, eh, a todos nos compete independientemente del sector y la economía en que estemos, por favor aproveche para hacer preguntas que estamos aquí directamente con Michel Parra, eh, pues trabajando el tema de transformación digital. Como lo saben, él es consultor, especialista en el tema, además es profesional, pues como ingeniero de sistemas y tiene otras especialidades y su experiencia lo ha enmarcado dentro del tema de temáticas como transformación digital, ¿verdad? Bueno, Michel... Perfecto, sí, muy bien el sonido, nos dice Luisa F. Modelo. perfecto están un poco oscuros, yo soy negrito, pero bueno, eso es, eso es digamos que parte, parte del proceso. José Leonardo Cárdenas dice, se oye muy bien, qué bueno, chévere, Luis Carlos Alberlades qué rico que estés aquí. Miguel Acero, manito por arriba también, para, para ti también. Y bueno, señores, vamos a continuar. Constanza Rojas se acaba de unir a la conversación y... Muy, muy, muy interesante que estés aquí también, Constanza Rojas, una gran, eh, bueno, una, un, un gran cliente que tenemos desde la ciudad de Bogotá. Qué bueno, a, qué bueno. Súper querida y además que digamos que ha optado por muchas cosas que hemos hecho en SoftSeguros. Bueno, qué bueno. Perfecto. Mitchell, bueno, ahora sí. entonces, sigamos ya, ya que marcamos un poco lo que es la transformación digital y, y un elemento importantísimo para, para lograr eh, implementar tecnología en, en una empresa o en un negocio, Hablemos de esas tres áreas importantes Ajá. que impactan la transformación digital y en las cuales se desprende todo el proceso, eh, digamos, de transformación que uno haría dentro de una empresa. ¿Sí? Entonces, el primer proceso, vamos a lo, a lo manual. A pesar oh, de que okay. estamos hablando de transformación digital, vamos a tocar un tema. Vamos manual. entonces a acercar un poco por aquí. Exacto. Igual os voy a seguir hablando. Perfecto. Tenemos un primer elemento, que es la experiencia del cliente. Cuando hacemos transformación digital dentro de una compañía, eh, uno de los primeros beneficiados son los clientes. ¿sí? Porque uno busca con esa, con esa tecnología lograr que el cliente esté conectado con la empresa rápidamente, que se le pueda hacer un tema de atención personalizada y rápida de inmediato. ¿sí? Muchos canales se utilizan, canales como las redes sociales, eh, canales como el correo electrónico, que es un modelo que ya viene tradicional, mensajes de texto, etcétera, que hay una cantidad de elementos eh, que nos ayudan en ese proceso de comunicación. Entonces, la primera área es esa experiencia del cliente. Cuando uno transforma digitalmente una empresa, la empresa debe estar enfocada y en pro del cliente. Sí. Es una dinámica que se ha venido despertando en los últimos eh, seis o siete años, en donde las compañías normalmente venían eh, trabajando muy en pro del producto, que el producto o el servicio fuera muy bueno y que tuviera todas las óptimas condiciones, pero estaban dejando de lado los clientes. Eh, con la transformación digital uno busca darle prioridad al cliente, okay. ¿sí? que el cliente esté conectado con la compañía a través de métodos, no importa. Eh, aquí digamos el, el, el, la solución puntual tecnológica que se esté utilizando, inicialmente no tiene una importancia muy grande, eso después hay que medirlo en el tiempo, en la medida en que una empresa vaya creciendo, pero si, una, si es un emprendedor y está iniciando algún, algún proyecto, eh, Puede utilizar canales como las redes sociales, puede utilizar canales como el correo electrónico, mensajes de texto para que se comunique con los clientes. Entonces, Yo conozco muchos emprendedores de ese tipo y básicamente son profesionales en seguros que deciden dejar una compañía como tal y deciden irse a la aventura de crear su propia, de crear su propia agencia. agencia de seguros Exactamente. y sus Y entonces en ese orden de ideas, si ustedes cogen como ejemplo sus, las, las compañías matrices de seguros, ellos tienen unos canales de comunicación muy identificados, tienen un lenguaje ya muy... Eh, digamos definido de cómo se comunican con el cliente Ajá. y eso es una parte importante de la transformación digital es bueno, yo qué canales voy a provisionar para mis clientes sí y cómo me voy a comunicar con ellos Así es. entonces tú escoges puedes, eh, puedes definir un canal como Instagram, como Facebook eh, como correo electrónico o tener varios, pero recuerden siempre que esos canales tienen, tienen una, un, una ventaja y a la vez desventaja la ventaja es que están operativos 7x24. La desventaja es que un cliente le puede escribir a las 4 de la mañana. Si su servicio es de actuación inmediata, posiblemente un cliente de esos va a tener una mala experiencia de usuario. Entonces, miren cómo un canal también de eso se puede volver un poco negativo si uno no le da un manejo adecuado. Entonces, para eso hay bots automáticos que dan respuesta a través de las redes sociales o un mensaje automati automatizado de respuesta a través de correo electrónico o con mensajes de texto, de manera que el cliente se sienta atendido por lo menos a un primer nivel y en el horario de apertura eh, de la empresa eh, o del negocio pues pueda eh, darse el tratamiento a su, a su necesidad puntualmente. Entonces, la transformación digital cuando busca, primero nos centramos en el cliente. Ese es, identifiquemos qué canales. Experiencia del cliente. Experiencia del cliente. Ajá. Identifiquemos los canales, identificamos un lenguaje de cómo nos vamos a comunicar y estandaricemos ese proceso. Listo. Y aquí es donde vamos a la segunda parte del proceso de transformación digital. Y es la estandarización de procesos. Puede que no se vea muy bien, pero eso lo voy a mencionar. El primero es la experiencia del cliente. Ya sabemos, transformación digital enfocada 100% en el cliente. ¿En qué canales voy a utilizar para comunicarme con ellos? Eh, y cuál va a ser ese, ese lenguaje estándar que voy a utilizar para hacerlo. ¿Listo? Qué bueno. Ajá. El segundo, cómo estandarizo yo mis procesos. Es decir, cómo yo, antes de incluso de comprar una, una solución de tecnológica, sea la que sea, yo necesito primero tener mis procesos estandarizados. Yo no puedo pretender eh, adquirir una solución de software si yo por lo menos no sé cómo voy a proceder frente a una situación y lo tengo plenamente identificado. Okay. Que tenga primero identificados mis procesos exactamente, procesos, los tengo que identificar eso es lo mínimo. esa es la unidad mínima, yo identifico los procesos y luego busco estandarizarlos okay. sí, básicamente esto es lo que hace una, una ISO 9001 Ajá. Eh, y, y, y es muy importante porque cuando uno logra este nivel uno es susceptible de que pueda aplicar a una estandarización ISO 9001 que es de procesos entonces independiente, usted no solamente presta tres servicios, identifique cuáles son los procesos que, dentro de su empresa que usted requiere para poder eh, operar y cuando los tenga plenamente identificados, coja cada uno de ellos y estandaríselo. En absolutamente todo. Cómo es el flujo de información de un, del punto cero, desde donde nace la solicitud, hasta el punto final en donde llega la información al cliente o se retorna a la empresa. Esto es un poco denso. Hay herramientas tecnológicas para hacer o hay herramientas eh, o, digamos, métodos tradicionales, como son los posit para eh, pegar en las paredes de colores. Es chévere. Un, y es un método interesante. Ajá. Uno puede hacer una, una matriz... Eh, deposits haciendo un diseño top down, identificando por ejemplo los procesos más grandes y se despliega eh, verticalmente con los procesos más pequeños que componen ese proceso macro entonces es una buena forma que ustedes mismos pueden empezar a hacer para identificar y estandarizar los procesos absolutamente todos, o ustedes pueden escoger áreas puntuales, hay gente que dice no, yo quiero estandarizar solamente lo que tiene que ver con comunicación con el cliente uh -huh. o quiero estandarizar solamente lo que tiene que ver con operación uh -huh. o con producción, o con la parte administrativa y contable y financiera. Es decir, ustedes son libres de escoger qué procesos. Cuando las empresas son muy grandes, obviamente, estos procesos hay que hacerlos eh, en un buen tiempo, porque son muchos procesos los que hay que identificar, pero cuando es un, eh, digamos, es un emprendedor, es alguien que está empezando su propio negocio, que por ejemplo puede ser el caso de muchas de las personas que nos están eh, viendo y escuchando ahorita, eh, este, este ejemplo puede ser muy válido, empiecen a identificar cuáles son los puntos más críticos. Por ejemplo, cuál es el proceso fundamental que sin ese esta empresa no funcionaría. Y de esa manera empiezo a, a identificarlos y a estandarizarlos. Yo, yo tengo, por ejemplo, digamos que se me viene a la mente uno, conociendo, digamos que a toda la comunidad de profesionales de seguros. Claro que sí. Algo que es muy típico. Un profesional de seguros o un corredor de seguros, ¿cierto? Eh, recibe muchas solicitudes de cotizaciones. Claro que Es sí. decir, yo como Andrés Toro, digamos que voy a... Michel Parra, que es mi agente de seguro, o bueno, lo conocí, y le digo, Michel, yo quiero el seguro de mi auto, cierto, claro que, que sí. lo acabé de comprar y quiero tenerlo protegido contra todo riesgo. Usted me puede pasar tres cotizaciones por lo menos. Entonces, de ahí se desprenden muchos procesos, ¿cierto? Claro que sí. Primero recibir esa información y luego ir a canalizarla con todas las fuentes, o sea, con, no sé, con tres... Tres, exacto, tres, tres compañías de seguros, la compañía de seguro A, compañía de seguro B, compañía de seguro C. Yo les solicito esa información, esa, esa información regresa a mí, cómo, la, cómo digamos que la condenso y cómo se la devuelvo al cliente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo muy típico Ajá. de que, que le, digamos, es de conocimiento general de casi todos los personas que nos están viendo. Sí. Entonces, identificar ese proceso, ya lo tenemos identificado, es un tema de cotizaciones. Sí. ¿sí? que digamos a simple vista con el nombre no puede ser no, pues, una cotización es muy sencilla pero si yo quiero que mi empresa crezca sí. si yo quiero que mi empresa atienda rápidamente eso porque creo que en el sector de seguros más que en cualquier otro es importante los tiempos, son vitales bastante. si yo eh, me demoro 15 minutos más en entregar una oferta de un, una solicitud de un cliente y otro corredor de seguros la entregó pues en eso básicamente hay una capacidad de decisión muy alta para que se vayan por la otra propuesta entonces allí es donde tenemos que marcar Ahí ya identificamos el proceso, son cotizaciones. Lo segundo, el proceso debe ser muy, muy ágil, muy rápido. Hay un, hay un elemento que digamos no es de control interno y es que yo tengo que tener ya el modelo muy identificado de cómo es el proceso para yo entregarle a una, a una, a una aseguradora la información y que me la devuelva rápidamente. Ajá. Que es un proceso que está fuera del control de lo que uno puede hacer. Así es. Pero cuando uno hace negociaciones y cuando uno hace ciertas alianzas o pactos, pues puede generar unos tiempos, y, una, y un flujo de información, ya sea a través de correo electrónico, ya sea físico, hay, hay muchos modelos. Pero lo importante es que ustedes lo identifiquen y sepan la importancia de, antes de tomar la decisión de una tecnología, es modelar el proceso, tenerlo identificado. Entonces, sí, ahí está una tarea, una tarea importante, entonces, que, que la gente se vaya imaginando y, a, digamos que posterior a esta conversación, que vaya a ir definiendo solamente un proceso. Coja el proceso de cotización y mide. ¿Cuáles son los puntos ¿Cuáles claves? ¿Cuáles son los ítems claves? los ítems, exacto, dibújelo. Porque quizás yo lo tengo, se supone que en mi, en mi cabeza, claro, pero a veces dibujarlo y ponerlo... Claro eh, que sí, Andrés, creo que lo que, y, y creo que es un error muy común. La gente, la mayoría de veces, cuando tú le preguntas, uh, y, y creo que podría ser el caso si a alguno de acá le preguntáramos, ¿ustedes tienen claro qué va a pasar en un proceso de cotización? No, sí, yo sé, claro, yo lo conozco. Y si y estoy seguro que los ponemos a dibujar durante tres días seguidos el modelo, tres veces diferentes, vamos a tener cosas adicionales que va a ir recordando o que no tuvo presente el primer día y el tercer día se acordó que era importante. Y allí es la razón de por qué la transformación digital es un proceso de mejora continua. Es decir, no es un proceso que yo haga una vez y se acabó. Ajá. No. Es un proceso que tengo que seguir haciendo recurrentemente porque posiblemente en cinco años las, las, la, las aseguradoras más grandes no tengan un método de correo electrónico, sino que tengan una plataforma centralizada en donde tú con un usuario y una contraseña llegas a generar y él te devuelva básicamente la cotización en cuestión de segundos. Y de esa manera yo tenga que conectar mi software con la solución de la aseguradora para yo tener información en tiempo real, si no voy a tener un proceso manual. Entonces, uh -huh. esa es otra base importante. Identificar cuáles procesos son manuales y los tiempos de los procesos y cuáles procesos son automáticos o digitales sí. y cuánto tardan también. Entonces, miren cómo armando solamente con un proceso de cotización estamos construyendo acá ya un elemento importante que el ejercicio es que lo hagamos. O sea, la idea de esta charla, a pesar de que es muy corta, pues de aquí ustedes se vayan con la cabeza activa pensando en, bueno, modelemos el proceso o modelemos este otro que lo tengo muy caído o estoy teniendo problemas. Y en la medida en que lo modelen, ustedes ya pueden plantear soluciones. Se pueden acercar a Softseguros y decirle, señores, tengo este problema, me pueden desarrollar un módulo para esto. Como, eh, entre otras muchas cosas que pueden salir. O busquemos una solución para un manejo de clientes que ya la puede tener Softseguros etcétera, es decir, aquí son, son dinámicas que básicamente, la tecnología está para agilizar procesos y para ayudarles a ustedes a que sus negocios sean más rápidos y más ágiles, entonces en ese orden de ideas, actívense ahorita, aquí ya dimos un poco de los ejemplos, como es, la forma en cómo se dibuja, yo pongo un ejemplo de los POSIT, pero puede dar un ejemplo en que alguien haga, haga unos dibujitos de procesos de, de, de fases, fase 1 fase 2 y de unas líneas que sean los flujos de información ¿sí? y cada, cada flujo de información con los tiempos, por ejemplo, de manera que ustedes armen un dibujo en donde a la final el cliente sea el que reciba la información y esta sea toda la estructura de su empresa. Okay. Estoy seguro que este dibujo, si ustedes lo siguen analizando durante varios eh, días, se van a dar cuenta que hay procesos que van a empezar a integrar, que no habían tenido en cuenta... Y en ese momento, cuando uno llega a un nivel de madurez alto con este modelo, es donde uno realmente dice, hice la primera fase de la transformación digital, ¿sí? que es lograr estandarizar procesos. Yo ya estoy determinando que un proceso es estándar y, y para qué me puede ayudar. Allí tengo un avance muy grande y muy significativo. Ahora el reto siguiente es poder materializar esto a través de la tecnología. Aquí ya hay una intervención de manos expertas. Eh, en donde ya se deben empezar a identificar cada uno de sus procesos y a través de la experiencia y del conocimiento plantear soluciones para solucionar parcial o totalmente ¿sí? normalmente para procesos de transformación digital cuando son empresas muy grandes obviamente entendemos que los costos son altos eh, pues básicamente se planean fases entonces de acuerdo a los presupuestos anuales que la empresa destine eh, para el tema TI y para el tema de desarrollo tecnológico pues entonces se van organizando ciertas áreas de vital importancia y así seguido hasta que un proceso se estandarice el caso de un mes, dos meses, un año, dos años, tres años. Y esto obviamente es muy variable de acuerdo a, a la envergadura de la empresa eh, y a las herramientas que estén utilizando. Pero uno básicamente, digamos, si hacemos un proceso de estos estandarizado a través de redes sociales que podría ser otra herramienta, por ejemplo, uno podría hacer el ejercicio y podría identificar muchos elementos importantes como temas de atención al cliente, los tiempos, los procesos, las formas de guardar la información. ¿sí? Recuerden que una de las ventajas de almacenar en la nube y de guardar en la nube es que ustedes el riesgo de perder la información es muchísimo más bajo tendiendo a cero, ¿sí? Que cuando uno decide tener información local en un computador, uh -huh. que el computador, el disco duro se puede dañar, le pueden robar el computador, se puede dañ... pueden pasar mil casos en donde a más de unos, yo sé que a ustedes les ha pasado uh -huh. información, se les ha perdido información, entonces eh, eh, ese, ese elemento es importante, ahorita la seguridad de la información se vuelve como un elemento diferenciador a la hora de yo adquirir una tecnología como tal okay. listo perfecto, entonces ahí tenemos el, digamos que esas tres áreas de la transformación digital, tenemos en primer lugar la experiencia del cliente en segundo lugar la estandarización de procesos y en tercer lugar ¿qué iría? Michi? ya vamos a hablar de eso okay. entonces el tercer elemento es un elemento que va dirigido a los modelos de negocio Oído, pues, modelos de negocio. Y a... a pesar de que este, este tema de modelos de negocio, eh, digamos para algunos puede sonar un poco extraño, la tecnología y la transformación digital en las empresas ha hecho que básicamente cambien las formas de cómo eh, se opera y de cómo se presta un servicio. Así es. Sí. Eh, muy, hace unos 10 años, estoy seguro que si se hubiéramos preguntado, o hace unos 15 años, qué significa ser influenciador o qué, qué significa ser Instagramer, posiblemente nadie se hubiera imaginado que alguien podría llegar a vivir eh, y de a desarrollarse ejemplo. profesionalmente eh, de una manera tan grande haciendo una profesión de estas. De hecho, ni siquiera estaba en el radar una profesión de esas. Ajá. Y todo esto se dio debido al uso de la tecnología. Entonces nosotros tenemos que estar en la capacidad de ir un poco más allá. De pensar, de pensar todas estas herramientas digitales hacia dónde nos están llevando y hacer apuestas. Sí, hacer apuestas a cómo yo a un cliente a través de la tecnología lo puedo atender más rápidamente, lo puedo atender eh, 7x24, lo puedo atender en cualquier lugar del mundo. Que a pesar de que son cosas muy típicas, ya todo el mundo sabe que la tecnología ayuda a conectar a la gente y a separar distancias, entre comillas. Eh, <risa> sin embargo, si uno utiliza esas herramientas de una manera adecuada, pues puede romper esas brechas de distancias y de tiempos tan amplias que hay. ¿sí? Entonces, el tema aquí es estar muy pendientes y aquí nos eh, surge como una, un, un ítem importantísimo en este tema de los modelos de negocio. Bueno, hablemos, hablemos, hablemos de qué modelos de negocio en cuanto a la transformación digital han cambiado las formas de hacer, de hacer negocios. Un caso puntual y que todos lo hemos vivido si estamos aquí en Colombia o en cualquier lugar del mundo. Hablemos de Uber, por ejemplo. Todos sabemos que en Colombia el modelo de negocios de los taxis era a través de cooperativas. Las cooperativas tenían un valor simbólico de su cupo eh, y tenían eh, un canon mensual por el tema de radios y otras cosas más. Que a pesar de que estamos en una era digital y muchas de esas cooperativas se han transformado para mejorar y para hacer cosas. Así es. Eh, sin embargo no han entendido lo que Uber lleva haciendo hace más de cinco años que está en el mercado ya flotando. Y es que básicamente está rompiendo las barreras de la forma en cómo se hace el negocio. O sea, ya no es una cooperativa la que tiene el monopolio del negocio. ¿sí? Ya Uber reparte ese monopolio entre las personas que quieren conducir un, un vehículo, ¿sí? los que tienen el vehículo, y hay dinero para todos. ¿sí? A pesar de que la cooperativa también está de alguna manera retribuyendo a los usuarios, está centralizando muchísimo más el negocio que lo que lo está haciendo Uber. Y posiblemente hace unos 2 o 3 años encontrábamos los taxistas peleando fuertemente contra el negocio y diciendo no, es que Uber es una, una estafa, es que Uber no paga, es que Uber, etc. Ahí hay una cantidad de situaciones legales que no vamos a entrar en materia que no es, no, no es pertinente. Pero que básicamente el modelo de negocio está llegando a ser tan exitoso que muchos taxistas se están pasando a Uber porque están generando mayor rentabilidad, están trabajando más tranquilos y además... Un cupo, en el caso de Pereira, son 130 millones de pesos, que es un valor irrisorio, con lo que uno se compraría básicamente cinco carros, cinco vehículos a trabajar con Uber y podría producir cinco veces más. Eh, entonces, en ese orden de ideas, miren cómo la tecnología, porque aquí estamos hablando, ¿qué es Uber? Es una plataforma con una aplicación móvil. En resumidas cuentas, como para detallar cuál es la parte operativa de Uber. Eh, entonces, aquí el reto de nosotros y de todos, tanto los que estamos en el sector TI como la gente que está emprendiendo es como yo creo a partir de la tecnología, formas nuevas de llegarle a la gente, formas nuevas de que la información y que el flujo de dinero no esté tan centralizado hay que entender que hay tendencias ahora como la economía colaborativa, economía naranja Ajá. que están buscando que las ganancias no se centralicen, que se vayan y se diversifiquen, y en ese orden de ideas hay desarrollo se gestiona la parte social bueno, hay una cantidad de de, de ventajas. Señores, ustedes allí, digamos que aprovechando esto que estamos hablando de la economía colaborativa, del, digamos que el cambio de paradigma de los modelos de negocios, a ustedes profesionales de seguros y profesionales en otras áreas que están conectados con academias Academia de seguros, ¿qué se les ocurre? Compártanos allí, ¿qué se les ocurre como modelo de negocio? Muy interesante escucharlos. De, de lo que actualmente ustedes vienen trabajando o la experiencia que la vida, digamos que a nivel, en términos laborales y profesionales los ha puesto, digamos que, a ejercer, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A cada uno de ustedes ahí, pónganlo en este momento ahí en texto, compártanlo y empecemos a construir y a pensar un poco más allá. Claro que sí. ¿Cierto? Y de en hecho, los modelos de negocio. Y de hecho creo que hay mucho que crear allí porque las empresas de seguros eh, se han especializado mucho en construir digamos, servicios nuevos. Entonces uno ve que el cubrimiento para el niño, que no sé qué, cuando se vayan las tal situaciones, es decir, para mascotas, Ajá. es decir, en eso han innovado y han tratado de, de, de crear muchas cosas, pero el modelo de negocio sigue siendo el mismo. Sí. ¿Cómo serán los seguros en 10 años? ¿Cuál será el modelo ideal? Esas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer para buscar a través de una transformación digital cómo ser masivos. Aquí entre las personas que nos están viendo puede haber un futuro Uber de los seguros. ¿A alguien, que se, a alguien se le ocurre de pronto hacer un directorio con la competencia, o sea, con sus colegas, se le ocurre hacer de pronto un directorio, quizás, ¿cierto? Eso puede ser una idea. Entonces, piénsenlo allá desde el modelo de negocio, no solamente, sí. diga, digamos que impactando eh, cómo se vende el seguro, sino eh, el servicio que ustedes prestan, cómo lo prestan hoy, cómo pueden diversificar ese modelo de negocio, claro de, que sí. de cómo se presta ese servicio, de cómo lo venden de cómo se hacen conocer ustedes mismos, entonces piénsenlo y la gente que quiera ir compartiendo ahí, pues por supuesto este es el momento para que en comunidad, a través de Academias of Seguros, pues empecemos a construir entre todos lo que va a ser el futuro evidentemente del tema de los corredores de seguros. Bueno, y para complementar aquí hay un elemento dentro de esta parte de modelos de negocio, o que es transversal incluso en esas tres áreas de la transformación digital, eh, que es la vigilancia tecnológica. Ya vamos a hablar un poco de qué es. Vigilancia tecnológica. O también con la vigilancia estratégica. Bueno, esa vigilancia como tal consiste en el proceso de yo saber qué está haciendo la competencia. Qué es, quién está haciendo cosas novedosas en mi área. ¿sí? Dónde lo están haciendo, cómo lo están haciendo. Si eso socialmente sí me, me puede beneficiar a mí. Como, como empresa, como prestador del servicio. Esto obviamente uno lo puede hacer de una manera que, digamos muy, muy simple, sin necesidad de, de pronto acarrear eh, profesionales en el área, pero no va a lograr un impacto muy positivo. Aquí hay que hacer un tema muy profesional, hay que tratar de, de, de asesorarse de personas que puedan ayudarle en ese tema investigativo. Esto es básicamente investigación 100%, es saber qué está pasando con la industria. Por ejemplo, un caso... Eh, puntual eh, en este momento y esto le, a, a los que sean profesionales en el área del derecho eh, les puede caer muy bien y es que en España en este momento una empresa muy grande está montando a través de Amazon que es eh, un aliado tecnológico grandísimo a nivel mundial Ajá. Eh, una plataforma que básicamente le permita tomar decisiones jurídicas de cierto tipo de casos de manera inmediata, Ajá. basado en como una descripción de la actividad imagínense entonces este sería el futuro. Imagínense cuánto se despejaría, eh, en, digamos, un consultorio jurídico o muchos elementos del Estado y de la parte de leyes eh, si hubiera una, un sistema de información y existiera un sistema de información que permitiera la toma de decisiones inmediatas basadas en los datos y que realmente funcionara. O sea, aquí hay un tema de inteligencia eh, artificial y de manejo de datos muy clave y muy técnico. Pero ya existe. Pero ya está. Uh -huh. Y hay una... Incluso hay unos profesionales del derecho aquí en Pereira que ya están... A, eh, conectándose con la universidad que está dirigiendo la investigación en España, para mirar el modelo y han encontrado patrones en donde es fácilmente aplicable en Latinoamérica. Entonces, eso nos va a dar la posibilidad de que ya las leyes no las van a, eh, digamos, las decisiones en cuanto a problemas jurídicos no las van a tomar en ciertos casos personas, sino que las van a tomar máquinas, que ya están entrenadas para tomar ese tipo de decisiones. Y aquí tenemos dos, digamos que dos aportes distintos, ¿cierto? Yo los quiero leer Perfecto. justo en este momento. Miguel Acero nos dice, hay modelo, pues, o modelo de intermediación en línea, asesoría, venta, cartera y acompañamiento al cliente en caso de siniestros. Ese puede ser uno, uno de, los, digamos que, de los modelos, ¿cierto? Pensando en el tercer aspecto de la transformación digital, claro o el sí. área de la transformación digital, el modelo de intermediación en línea, asesoría. Pensarlo un poco más allá, ir más allá de lo, de lo, de lo físico, ¿cierto? Y complementarlo, ¿verdad? Bueno, y Constanza nos dice que parece que nos ha costado mucho avanzar el negocio de los seguros digitalmente, probablemente por la complejidad de los seguros, pero precisamente, de los productos más bien, pero precisamente, Constanza, ahí está el reto. Ahí está el reto tú como profesional de seguros empezar a juntarte y a mirar realmente cómo, de, cómo hacer más simple, cómo simplificar esa complejidad que hoy en día ustedes desde dentro como profesionales de seguros ven. Dice también que además es muy costoso... Eh, hacer publicidad por medios digitales yo te digo que no soy profesional en marketing en caso contrario es el caso contrario yo te digo que no hay que saberlo hacer eh, no es costoso no es costoso hay que saberlo hacer constanza y para eso vamos a tener eh, un próximo webinar para que ustedes tengan en cuenta un poco más allá de muy importante. cómo exacto y cómo efectivamente hacer eh, publicidad pagando o no porque se pueden hacer de las dos maneras eh, en medios digitales. De hecho, aprovecho y les doy el título sí. de hecho la publicidad digital es el medio más económico que hay en estos antiguos de, de todos, comparando con los medios tradicionales como radio, editorial, televisión, que son de un costo demasiado alto, tanto en crear el contenido como en el medio para publicitarlo. Ajá. El medio digital prácticamente nos está poniendo la mano de una manera gratuita, entre comillas, un alcance eh, orgánico, pero nos va a permitir a través de un proceso de pauta demasiado económico Sí, que la publicidad en general se, se, se mide en costos por mil en, el CP, en CPMs y que el costo más bajo en este antiguo lo tiene la parte digital. Entonces, eh, digamos que eso son, muchas veces son estigmas que se tienen. Hay que saberlo hacer de manera profesional, hay que asesorarse muy bien antes de, de tomar una decisión de entrar en un mundo publicitario digital, pero que cuando uno toma una buena decisión y está bien asesorado, es mucho más económico que cualquier otro modelo de comunicación tradicional. Constanza, estás viendo... Eh, estamos viendo Academias de Seguros a través de, de una herramienta que nos pones Facebook, que es Facebook Live. Facebook Live o los envíos de Facebook no cuestan, son gratuitos, ¿cierto? Esto no está costando un peso. Esto es, y, esto es una manera, eh, digamos que masiva, entre comillas, de llegar a nuestro público objetivo con contenidos de interés, ¿verdad? En este caso estamos hablando sobre la transformación digital en compañía de un profesional como lo es eh, Michel Parra. Pero esto que estás viendo a través del canal que nos estás viendo no cuesta un peso. Entonces, ahí para que, para que sepas, pero pilas que vamos a estar más adelante haciendo un webinar también para que ustedes puedan tener este tipo de elementos. Super. Y por último, dice Luisa Fernanda Gudelo antes de que entremos a, a cerrar nuestro eh, Academia SoftSeguro, la, la sesión de hoy, dice, nosotros en sí necesitamos análisis a los procesos operativos, dice Luisa Fernanda Agudelo, perfecto y mejorar tiempos... Eh, me dieron muchas ideas para iniciar con un cambio en la empresa. Qué, qué, bueno. qué interesante. Eso es lo más importante, creo, de estos espacios, Andrés, con Subseguros, que, que toda la gente que está conectada pueda realmente impactar positivamente su negocio, que pueda crecer. Ahí quedan igual datos de contacto para que estemos, eh, en caso tal de que requieran algo más especializado, Subseguros está poniendo este proceso que me parece realmente genial eh, como servicio postventa para los clientes y para todos los que quieran ser clientes potenciales de Subseguros. Entonces, realmente este tipo de espacios son los que marcan la diferencia. A pesar de que es una herramienta que es gratuita, de que no está generando un impacto, eh, digamos, alto en costos, están haciendo algo muy importante, muy valioso para todos sus clientes. Claro que sí, y qué bueno, estén conectados aquí porque en esta fase final nos vamos a, vamos, digamos que con broche oro va a cerrar, eh, Michelle, el tema, y también vamos a hacer la rifa en vivo. Ya en este momento, eh, pilas pues, de la, de la sesión claro que de sí. una hora de consultoría con Michel Parra y ahí van a estar súper conectados con él. Bueno, Michel. Bueno, entonces, digamos que para cerrar, ya hicimos una descripción y hablamos mucho, eh, les, voy, les quiero hacer mucho énfasis en este proceso de vigilancia tecnológica eh, o estratégica. Realmente allí está el truco de poder evolucionar. Aquí pretender crear algo nuevo es muy complejo porque hay gente muy grande trabajando hace muchos años en esto, pero si uno conoce cuáles son esas tendencias, cuáles son esas tecnologías que se están usando, uno fácilmente puede adaptarlas a las necesidades de uno y puede impactar positivamente sus clientes y a sus ventas, que al final, al cabo, cuando uno hace una transformación digital, está buscando que haya agilidad en el proceso de ventas, en el proceso operativo, etc. Pero hay un elemento, creo que es incluso más importante que todas estas tres áreas que acabamos de ver, que es tener la capacidad de adaptarse al cambio. Y es un elemento vital en la transformación digital, porque... Así como hoy estamos hablando de implementar ciertas soluciones, mañana puede que esas soluciones estén obsoletas, no sean viables tecnológicamente o sean muy costosas o no sirvan simplemente y tenemos que estar en la capacidad de poder fácilmente adaptarnos a ese cambio y crear. Y creo que eso les costó muchísimo a nuestros papás y a nuestros abuelos de sus modelos tradicionales de negocio donde tenían eh, una caja registradora. Y, y en el momento en que empezaron las computadoras a salir, ellos todavía no veían eso. yo decía no, no, no, eso es muy costoso, no nos sirve. Pero qué tal si hubieran tenido la mente abierta y hubieran podido aprovechar eso. Posiblemente hoy serían grandes empresarios, posiblemente hubieran, tenido, hubieran crecido muchísimo como empresa. ¿cierto? Y son elementos que, oportunidades que se dan una vez y que no se vuelven a repetir. Así es. Entonces creo que, aparte de cualquier eh, área que tengamos que tener especializada, la transformación digital, eh, me parece que tiene muy, mucho el ADN de Darwin, es que hay que saberse adaptar. Adaptar a cambio. El que mejor se adapte es el que más sobrevive. Entonces, en la transformación digital eso tiene toda la pertinencia del caso. Entonces, los invito a que siempre estén con la mente muy activa, a que no crean que porque tienen un proceso funcionando bien, es lo mejor. Siempre hay algo mejor. Siempre hay oportunidad de mejorar. Siempre hay oportunidad de mejorarlo. Entonces, traten de estar pensando mucho más allá de eso, ¿sí? No se casen con que es que este proceso ya lo tengo estandarizado y funciona muy bien, no. Hay forma de estandarizarlo y de mejorarlo mucho más. Entonces, por esa razón es que la transformación digital es un proceso de mejora continua. Bueno, señores, las 5 de la tarde en punto llegó el momento Perfecto. de hacer entonces la rifa. Para la gente que está ahí conectada y que es muy, muy, muy, muy chévere, Constanza, Javier Enrique Santa, que hace rato nos había eh, saludado. Un saludo también para ti, Javier. Y bueno, bueno, señores, entonces... Oído, con esto que les voy a decir, la primera persona que mande su nombre, su correo electrónico y el nombre de la empresa, nombre suyo, correo electrónico y el nombre de la empresa, al siguiente número de WhatsApp, oído, se va a ganar la consultoría. Perfecto, no, así Michelle que muy Park. activos ahí, mandando el WhatsApp de una vez. Mucho cuidado pues, entonces, nombre... El correo, electrónico correo electrónico, nombre de la empresa. Y nombre de la empresa, porque ahí nos va a llegar por WhatsApp. El número de WhatsApp a donde deben enviar esto es 321. Bueno, para la gente que está por fuera de Colombia, el eh, código de país es 50. más 57. Más 57. Oído, más 57. Vamos a enviar el nombre, correo electrónico, nombre de la empresa. Nombre de la empresa a este número: más 57. 321-701-4633 nombre suyo, nombre de su empresa correo electrónico al siguiente whatsapp más 57 321-701-4633 es el teléfono que en este momento tengo en la mano aquí está, aquí está la primera persona que lo haga se va a ganar la consultoría de una hora con Michel Parra en temas de transformación digital y va a poder ampliar un poco más lo que vimos aquí. Claro que ¿verdad? sí. ¿Verdad? Vamos a ver entonces. ¿Quién es la primera persona que escribe? Sí. Todos están atentos. Lina Orozco también está por ahí conectada. ASA Seguros Limitada. Pues un saludo muy, muy, muy, muy grande para la gente de ASA Seguros. Vamos a ver. Bueno, todavía llegado, no todavía, ha llegado. Todavía tiene la oportunidad. Voy a repetir. Vamos a enviar. Aquí está. Ya tenemos uno. Nelly Angélica Laguna. Nelly Angélica Laguna. Nelly Angélica Laguna. Me faltan tus datos. Me falta el correo electrónico y me falta el nombre de tu empresa. Acaba de llegar otro. Acaba de llegar otro. Ángel Seguros. Arroyo Ok, perfecto. Aquí está. Nelly Angélica Laguna. Perfecto. Aquí ya tenemos ganador. Perfecto. Nelly, felicitaciones. Felicitaciones, Ángel Seguros. Ángel Seguros, la compañía Ángel Seguros. Qué bueno que están ahí súper conectados, muy juiciosos, hicieron la tarea. Aquí entonces quedamos con tus datos. Y, por supuesto, les voy a pasar el contacto directamente de Michel. Perfecto, para, para que nos que, agendemos entonces. Para que se agenden en temas de transformación digital. Pues bueno, señores, Michel. No, no, no, Andrés, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Eh, y bueno, mucho ánimo. Aquí creo que hay muchos temas de innovación que se Ajá. pueden explotar. Hay mucho que transformar, eh, eso es un tema de mejora continua, así que mucho ánimo, estén pensando constantemente, la cabeza activa, modelos de negocio, transformación digital, tengan en cuenta el factor humano, tengan oh, en cuenta el factor humano. Por supuesto, y el tema de la adaptación al cambio, que es súper clave, aparte de las tres áreas que acabamos de ver, de la transformación digital. Pues bueno, señores y señoras, esto es Academia Obseguros, un espacio hecho con mucho cariño, con mucho amor y con mucho talento, desde el equipo de Obseguros, desde aquí de Colombia, para todos ustedes allá en México, en Panamá, en Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Chile, en todos lados, nosotros bueno. estamos en 10 países, en 10 países actualmente, y para todos ustedes los profesionales, corredores, brokers de seguros, les mandamos un abrazo afectuoso, desde aquí desde el corazón y el eje cafetero eh, colombiano, estamos eh, emitiendo para Academia Subseguros. Michel, un abrazo, hermano. No, no, no, Andrés, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Y que bueno, un típico ejemplo de transformación digital. Esto es transformación digital. Así es. Para todos ustedes, mil y mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Pilas por ahí. Entonces, ya saben, la ganadora es Nelly Angélica Zuluaga. Para todos ustedes, mil y mil gracias. Muchas chau, gracias. Chau. nos vemos.